Bueno, yo llevo mi cabello actualmente en dos colores porque toda mi vida pues, eh, fui como, no sé, como opacada, como que siempre muchas personas a mi alrededor me decían que mi cabello era casi que un delito, llevarlo crespo, ser llamativo, mostrarlo, eh, y llegó un punto de mi vida en el que dije, bueno, porque tengo que estar ocultando lo que soy si es algo como mis ojos, como mi boca y eso no lo tengo que ocultar? Entonces decidí que, bueno, si voy a ser punto de referencia y voy a ser llamativa, quiero ser lo más llamativa posible. Eh, obviamente el cabello no siempre, digamos, que se mantiene como uno quisiera en ese rizo perfecto, sino que también tiene sus días, a veces es controlable, a veces no, eh, en especial cuando uno lo somete como a, a ciertos patrones de, de tratamientos, como una decoloración, un color. Pero siento yo que es eso, me gusta llevarlo como lo llevo actualmente porque me gusta mostrarme, me gusta que la gente me vea, pero sobre todo porque siento que es importante que nosotros también, eh, los que nos hemos sentido en algún momento de la vida como raros o rechazados por cómo lucimos, pues hagamos ese cambio, ¿no? que le mostremos a las nuevas generaciones que tú puedes lucir como quieras y te vas a ver bien y puedes trabajar en lo que quieras y puedes hacer tu vida sin que tu cabello o tu aspecto físico te defina.